Por lo bello. Estamos invitándolos para la marcha de hoy. Vamos a iniciar en la parte alta del cementerio el recorrido por las víctimas del conflicto y hoy es el día en conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Los estamos invitando muy cordialmente para hacer una caminata en el día de hoy. Estamos conmemorando... La de desaparición de nuestros ¡Vamos! compañeros, amigos y hermanos.